Hola, hola. Muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. Es realmente un gusto para nosotras en el Centro Cultural de España dar espacio para este, eh, la presentación de este proyecto. Eh, vamos, a, vamos a conversar sobre el proyecto Yo crío Cuidadoras en Primera Persona, que es un proyecto eh, de México, Chile, El Salvador y Uruguay. Y eh, es un proyecto en el que están colaborando Alaraca, Oxfam, Fondo Centroamericano de Mujeres, Fondo Semillas y Hormuzas. Y bueno, y nosotros acogiéndolas aquí en esta casa. Eh, Yo Crio, Cuidadoras en Primera Persona, es un proyecto de periodismo colaborativo sobre crianza y trabajo de cuidados producido por medios de México, Chile y El Salvador. En El Salvador eh, participa Alaraca, pie de Página en México y la otra diaria en Chile. Muchísimas gracias por pensar en nosotras y sin más les dejo. Bueno, yo voy a dar una pequeña bienvenida también. Eh, buenas noches a todos y todas. Soy Laura Aguirre, soy directora ejecutiva y cofundadora del Medio Digital Feminista Laraca y te siento una enorme alegría de darles la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este evento de cierre de un proyecto que ha sido muy especial para Laraca que se llama Yo Crio, cuidadoras en primera persona. De manera especial queremos agradecer a las organizaciones que nos apoyaron y que hicieron posible que este proyecto se hiciera realidad, al Fondo Centroamericano de Mujeres, al Fondo Semilla, a Oxfam y Hormuza, y por supuesto al Centro Cultural de España, que nos ha abierto sus puertas ahora. A todos, muchas gracias. A todas. Yo Crio es un proyecto impulsado por la escritora y poeta salvadoreña Lauri García Dueñas, quien propuso a La Araca producir historias sobre crianza y cuidadoras en colaboración con medios y periodistas de México y Chile, en en específico, con Daniela Rea, del periódico Pie de Página, y Carolina Rojas, de La Otra Diaria en Chile. Carolina fue quien propuso la hipótesis de que el abandono de los estados y demás actores sociales de las mujeres, que crían y que cuidan, son los responsables de la pobreza y violencia que permea el continente. Bajo esta premisa, el objetivo principal de ese proyecto fue hacer visible y colocar en el discurso público a este trabajo de cuidados cotidiano y diverso que realizan y seguimos realizando muchas mujeres. Este evento y que estemos aquí es parte de ese objetivo. Así que, para continuar, Voy a dar la palabra a las representantes de las organizaciones que nos han apoyado y voy a comenzar con Ana Iris Martínez, representante de País de Oxfam. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Eh, quiero unirme también a esa alegría de poder estar esta noche acá con ustedes eh, no solo porque nos permite conocernos a muchas de manera presencial, en persona, que eso creo que es algo que nos hacía falta eh, para poder seguir impulsando procesos colaborativos. Además, en un ambiente de confianza donde muchas de nosotras hemos trabajado de manera, eh, en diversos momentos, en diversos proyectos, y qué gusto que un tema como el periodismo feminista y ahora con enfoque en cuidados nos tenga todas reunidas en esta sala. Eh, un agradecimiento también al Centro Cultural de España que siempre abre sus puertas para que tengamos estas conversaciones que son las conversaciones importantes y creo que el poder hacerlo, no solo presencial, sino también virtual, nos permite también llegar a esa audiencia más amplia y ojalá a tomadores de decisión para que visibilicen dentro de las políticas, dentro de las prácticas, la importancia que tienen los cuidados y la corresponsabilidad de los cuidados, que creo que es algo que desde las diferentes instituciones que estamos aquí presentes, queremos sumarnos, queremos eh, contribuir a ese objetivo que muy bien mencionaba Laura eh, del objetivo de este conversatorio y de este proyecto. Quiero también saludar pues, a la mesa. Un honor conocerlas, haberlas leído también en historias que yo le comentaba a Laura y ahora antes de entrar he llorado. Me he visto reflejada en esas historias. He visto reflejadas a mi madre, a mi abuela, a mis tías, hermanas no tengo, eh, pero he visto reflejada esas, esa trenza de cuidados, ¿no? que, que no, no, no se agota eh, en el núcleo digamos, del hogar, sino que traspasa. Y conversábamos también de que no podíamos estar acá sin antes haber gestionado quién iba a cuidar a nuestros hijos, cómo quedaba y estando acá todavía pensando en cómo coordinar si hizo la tarea o no la hizo. Y esa es, digamos, eh, parte de lo que quizás nos convoca y por qué nos sentimos tan eh, aliadas y tan cómplices en este tema. Porque no importa en qué sector estemos o qué estamos trabajando, los cuidados nos unen. Y nos unen en, en un momento en que quizás era que se veía o estaba mucho más invisible, mucho más en lo privado, y ahora con la pandemia, pues creo que se ha abierto, se ha abierto una brecha para poder eh, seguir trabajándolo y seguir viendo si lo podemos sacar de ese ámbito privado a tratar de hacerlo más público y realmente politizar el tema como debe de ser. Y no creo que podamos pensar en un desarrollo diferente. Ahora que se habla mucho de la transición, ¿verdad? Después de la pandemia, no va a ser posible si no ponemos los cuidados en el centro, porque al final se trata de cuidar la vida, cuidar el planeta, cuidar las personas y las mujeres lo están haciendo mayoritariamente y tenemos que abordarlo desde diferentes ámbitos. Y me encanta que el ámbito que lo abordemos ahora sea a través del arte, a través de esa transformación social, desde la cultura, desde la historia, desde estas narraciones también, porque es por ahí que vamos a ir cambiando imaginarios y creencias. Es ahí donde hay que apostarle más. Así que felicidades, un honor haberlas leído. Todavía me falta leer más pero se me hizo un nudo en la garganta, así que traté de irlo eh, haciendo pausadamente. Quiero agradecer también bueno, a todo el equipo de Alaraca, a Laura, toda mi admiración por el trabajo que están haciendo, al equipo de Oxfam, que está aquí todo el equipo de Oxfam, eh, que está trabajando temas de derechos de las mujeres, de desigualdades. Eh, es una apuesta para nosotras y queremos realmente ser una organización que apuesta a causas mucho más justas, que podamos ser una organización que contribuya más a el feminismo y esperamos que ustedes nos sigan retando a ese camino que tenemos. Así que muchísimas gracias y que tengamos una noche de mucho aprendizaje también. Muchas gracias Ana Iris. Y ahora vamos a escuchar a la representante de FECAM Daniela Flores Serrano, y Tania María Carrillo en representación de Fondos Semillas. Bienvenidas y gracias. Hola. Eh, no sé, ¿me escucho bien? Sí. Buenas tardes a todas y todes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. La verdad me conmueve mucho estar aquí, aunque sea desde la virtualidad, para poder compartir con ustedes algunas palabras en representación de Fondo Semillas sobre por qué fue importante y hermoso apoyar este proyecto. Eh, seré muy breve para ajustarme a la agenda. Y, pues, nada, decir que como Fondo Feminista estamos conscientes del valor y de la importancia que tienen los cuidados para sostener la vida. Entendemos así al cuidado, como eso que sostiene la vida, como una labor que estamos realizando principalmente las mujeres y otros cuerpos feminizados y que tiene que ver con el trabajo no remunerado que mantiene a la economía global. Lavar, cocinar, limpiar, acomodar, procurar la leña, el agua, el cuidado de las infancias y las personas mayores, todo eso y más, ¿sí? Pero también que el cuidado es el tejido más profundo, sutil y vital que da lugar y cubiJO a los afectos, eso que nutre a la existencia misma. El proyecto Yo Crio, Cuidadoras en Primera Persona, nos muestra que... Que comunicar de otras formas es posible, porque convoca desde la emotividad y la empatía. Nos convoca a escuchar lo que las personas tienen que decir sobre sus propias vivencias y deseos. Son las protagonistas quienes se narran a sí mismas desde su voz. Son ellas quienes nombran las complejidades de criar, cuidar y ser cuidadas, cuidados, cuidades en contextos brutales y complicados de desaparición, pobreza, migración, por mencionar solo algunos, donde hay un vacío y abandono de los estados y de la sociedad. En ese sentido, el proyecto nos invita a mirar y reflexionar cómo es que nos implicamos todas y todes, porque como dice Mónica en una de las historias, cuidar no puede ser en solitario. Desde fondo semillas, nos alegra poder apoyar proyectos como este, que nos recuerdan en toda su amplitud cómo lo personal es político. Sacar de lo privado el tema de los cuidados, las crianzas y las maternidades. Hacer visibles estas historias, pero desmontando las narrativas únicas, estereotípicas e idealizadas. No hay una sola manera de maternar, las crianzas son múltiples, y lo que ello conlleva en la, en la práctica es lo que nos encontramos en estos relatos. Todo este esfuerzo de nombrar y visibilizar es por demás necesario y nosotras como Fondo creemos en el valiosísimo y poderoso camino que Yo creo nos propone para escuchar, resonar, reflejarnos en y con otras mujeres, jóvenes, niñas y niños y desde ahí encontrar que las experiencias de UNAS nos interpelan y conciernen a toda la sociedad, romper con la indiferencia y conmovernos para accionar. Y pues, eso. Gracias. Eh, compañeras, ¿me escuchan bien, verdad? Perfecto. Eh, bueno, yo igual que, que Tania, eh, desde, desde el FECAM, desde el Fondo Centroamericano de Mujeres como Fondo Feminista de la Región Centroamericana, no solo nos sentimos muy contentas de haber sido parte de este proceso, sino sentimos que con ustedes eh, como periodistas, eh, en el trabajo de la salvaguarda de la palabra, de la construcción de otras narrativas, de otros procesos, de contar, de contarnos y de también poner el foco para que otras se puedan narrar a sí mismas, eh, pues es un proyecto eh, que, nos, que nos, no solo nos conmueve muchísimo, sino del cual eh, desde ahí es nuestra apuesta política, seguir tejiendo con ustedes, seguir tejiendo con su palabra, y no solo quisiera felicitar a las periodistas que han hecho una gran labor, sino a todas aquellas mujeres que prestaron su voz y que prestaron sus historias para que esto pudiera ser una realidad. Entonces creo que lo más hermoso es poder tener esa colectividad y como decía Tania, eh, creo que ha habido un, un proceso muy fuerte dentro del cual ustedes han tenido que profundizar en qué significa cuidar la vida, eh, ustedes también siendo cuidadoras de otras vidas, Ustedes cuidando sus propias vidas en los contextos en los que ejercen el periodismo. Nosotras podríamos hablar de la región centroamericana donde los contextos no son nada fáciles, no son nada fáciles para el cuidado de la vida, no son nada fáciles para la crianza y no son nada fáciles para la resistencia en el buen vivir de la vida de niñas, mujeres, personas trans y no binarias que también ejercen la diversidad de los cuidados y de las crianzas. Eh, nada, como Fondo Centroamericano, este pro de, proyecto de, de Yo Creo nos parece que es una de las grandes apuestas que hemos tenido el año pasado y que va a seguir rindiendo frutos, y que como Fondo Centroamericano, eh, con apuesta política feminista de fortalecimiento de los movimientos eh, de mujeres y feministas, lo único que nos queda decir es que vamos a hacer un espacio siempre abierto para seguir apoyando, eh, financieramente, conceptualmente, a todo el movimiento, a toda la resistencia de defensoras y periodistas que están generando estas otras narrativas eh, para seguir protegiendo la vida, el buen vivir y lo que implica narrarnos desde otros lugares. Eh, no me queda más que agradecerles todo lo contrario, felicitarles y agradecerles por habernos tomado como parte de este proceso. Gracias. Ahora quiero darle la palabra a Carmen Urquía, coordinadora del Programa de Justicia Laboral y Económica de Hormuzá. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. Gracias, buenas noches. Es un poco difícil hablar ya por último después de que han dicho tantas cosas. Eh, pero bueno, de parte de Hormuzá también ha sido un gusto participar de este proyecto esperamos que no sea la primera vez que podamos participar de algo así nosotras por muchos años también hemos trabajado en visibilizar el tema eh, de los cuidados y de pronto nos hemos ido un poco más a hacer investigación o a mostrarlo más en, en estadísticas o en recolectar datos, pero creo que es importante eh, también irle poniendo rostro a estos datos eh, y creo que con esto ayuda mucho también hacer este tipo de actividades, conocer las historias eh, de las mujeres de ese abandono que mencionan las compañeras o del que hablan, no del abandono del Estado, que finalmente lo podemos evidenciar en la ausencia de políticas públicas que tengan esa perspectiva o que tengan eh, enfoque de corresponsabilidad social eh, de los cuidados y que finalmente son quienes cuidan, ¿verdad? que en este caso son principalmente las mujeres, quienes terminan también eh, haciendo cuidados eh, y viviéndolo, como lo decían las compañeras, eh, también en, de una manera sola o sintiéndose solas, eh, habiendo muchas mujeres que se encuentran en esta misma situación eh, de abandono. Así que, bueno, por mi parte, eh, felicitar y agradecer también a las ponentes y a la moderadora que nos va a estar acompañando veo muchos rostros también eh, de mujeres aliadas que siempre andamos en este tipo de actividades cuando es sobre cuidados así que esa parte también eh, me alegra mucho que se pueda tener este espacio eh, de confianza y bueno yo me quedaría hasta acá porque ya estoy ansiosa de escuchar al panel buenas noches Bueno, entonces ahora sí, pasamos a la parte principal, al conversatorio. Les agradezco a las cuatro de estar acá. Eh, nuestro conversatorio va a ser moderado por la economista Iliana Álvarez, una especialista en el tema de cuidados también, así que muchísimas gracias Iliana por acompañarnos. Laura García en representación de Alaraca, eh, poeta, escritora salvadoreña. Carolina Rojas, muchas gracias por estar acá, periodista y cronista chilena. Y por supuesto, Daniela Rea de México, muchas gracias por estar acá, periodista y documentalista. Así que yo les dejo la palabra y conversemos. Bueno, buenas noches ¿sí? a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos vamos al grano como decimos y bueno en, en primer lugar pues agradecer este espacio que se siente como casa también porque estamos aquí muchas personas que nos conocemos eh, y también antes de iniciar con cualquier ronda de, de preguntas o de conversación agradecer infinitamente el trabajo que nos han presentado en este especial sí eh, como economista que he estudiado el tema, de verdad pienso que este es un paso fundamental para una de las grandes labores que tenemos ¿verdad? en el tema de cuidados, que es el tema de la visibilización y la valorización de las tareas del cuidado como un trabajo. ¿sí? Entonces, sobre todo agradecerles este, este, esta gran entrega y, e invitar ¿verdad? a quienes no han podido revisar todavía el especial a que no dejen de, de leerlo. Sí. Este, vamos entonces a iniciar y bueno voy a colocar una pregunta ¿sí? y les voy a pedir por favor que cada una pues, vaya sumando a su, eh, su perspectiva a cada uno. Lo primero que vamos a, a, a conocer esta noche es cómo llega o cómo llegan ustedes al trabajo de cuidados como un área de interés y relevancia para el periodismo en el orden que nos encontramos, por favor. Daniela. Buenas noches y gracias, y aunque vamos al grano, yo quiero ir al grano anterior y agradecer muchísimo a Lauri por todo el esfuerzo que hizo para jalar, jalarnos, eh, acarrearnos en el buen sentido de la palabra, para um, pensar en esta idea eh, con todo y el trabajo de cuidados de sus hijos em, eh, empujarnos invitarnos emocionarnos eh, y no solo quedar satisfecha con la publicación de los proyectos sino sino todavía seguir empujando para lograr que estemos aquí no solo hablando del proyecto en esta presentación sino también eh, dando un, o sea, compartiendo un taller con otras alrededor de 20 compañeras y con pues el deseo y la emoción y la posibilidad de que todas estas reflexiones eh, permien, como ha sucedido, porque yo veo que está como superpuesto el grupo, y, y el tema no se quede en este proyecto que presentamos cinco o seis reportajes, ya no sé cuántos van, sino nueve reportajes, perdón, sino que también se multiplique con otras miradas, con otras compañeras de otros lugares. Así que mi agradecimiento y mi alegría, Laurí, por. Por lo que, porque estamos aquí hoy, aquí por tu culpa todas, entonces, este, muchas gracias. Bueno, eh, pues yo en realidad me metí al tema de cuidados cuando tuve mi a mi primera hija, ¿no? Eso me hizo evidente me, pensar en el sentido de, eh, hay una persona que depende completamente de mí, hay una persona nueva que soy yo que no sé quién soy y no encuentro mi lugar y hay un mundo afuera que me exige seguir siendo la que yo era antes, ¿no? Entonces, no solo, toda esta mezcla de distintas situaciones en el mismo momento fue lo que me hizo pensar en, en, en los cuidados, no solo como una cosa de ella y yo sino como una cosa que involucra a una sociedad que por un lado me exigía seguir siendo periodista, seguir haciendo coberturas, seguir estando disponible, seguir teniendo la misma, el mismo ser temerario que iba a cualquier lugar eh, sin preocuparse de los riesgos de seguridad que eso implicaba y que seguía disponiendo de mi tiempo y de mi energía sin pensar en que eso implicaba que yo dejara de lado a otra persona que dependía completamente de mí, ¿no? Eh, y pensarme en ese momento como en la necesidad de cuidar a mi hija y de responder también a todo esto que había alrededor, me hizo regresar a muchas historias de mujeres que yo había conocido 10, 15 años antes en mi oficio como reportera, y que si bien había escrito sobre los derechos humanos y todas estas cosas, en realidad no había puesto atención en lo que implica eh, y lo que motiva el cuidado, ¿no? Y fue a partir de que tuve a mi hija que empecé a pensar, claro, qué contradicción que una mujer migrante para cuidar a su hijo tenga que abandonarlo. O sea, ¿cómo es que vivimos un mundo con este sinsentido? ¿no? ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que vivimos en un mundo donde las mamás que buscan a sus hijos desaparecidos están reclamando el derecho de cuidar? O sea, yo que estoy agotada de cuidar, ¿cómo es posible que haya otras mujeres que están reclamando el derecho de cuidar a sus hijos y a sus hijas que les arrebataron en una desaparición, en un homicidio, en un feminicidio o en una detención arbitraria ¿no? por parte de las autoridades? ¿O cómo es posible que las mujeres que cosechan la tierra en los campos jornaleros del norte del país, nos están alimentando a nosotras, pero no tienen o no pueden alimentar a sus propios hijos porque las condiciones de extractivismo de sus territorios no les permiten más que llenarlos de puros chunches llenos de azúcar, ¿no? dulces que hablábamos hace rato. Entonces, eh, por un lado, me, me apena que haya sido hasta que tuve una hija que haya pensado en esto con, con esa agudeza. Y por otro lado, me da gusto que me haya dado cuenta porque pues eso para mí fue un cambio fundamental en, en la forma en la que miro el oficio y en la que miro las historias que trabajo, ¿no? Y me encantaría que todos podamos tener esa, como esa posibilidad de mirar nuestras historias a través de lo que implican los cuidados que nos tienen aquí. Muchísimas gracias, Daniela. Ahora, Carolina desde eh, de su experiencia, cómo llega al trabajo de cuidados como un área de interés y relevancia para el periodismo. Eh, bueno, yo también quería recoger las palabras de Daniela, darle las gracias a todo el equipo de Alaraca, me siento cuidada, <risa> y eso es muy bonito en los proyectos de mujeres y mujeres feministas, y darle muchas gracias también a Lauri por todo su trabajo, una amiga personal y esas conversaciones que delatan nuestro oficio y que también se terminan transformando siempre en otros reportajes. <ríe> La verdad es que escuchaba súper atenta a Daniela y, y, y yo llegué más por, por, el, por el reporteo, digamos, también, ¿no? Esto de eh, hace tres años yo publiqué un libro que se llama eh, vida y muerte al, al interior del cename que son historias de, de niños y niñas institucionalizados e institucionalizadas en chile que generaron una verdadera crisis ¿no? con, con, con miles de muertes y una crisis que todavía no se puede resolver con una institución que hoy se llama mejor niñez y la verdad es que esta, esta investigación eh, de cuatro años, logró permearme en el sentido ¿no? de también darme cuenta que nunca, se ha, nunca hubo mirada de perspectiva de género, digamos, respecto a esta crisis. Y lo que vi ahí en las entrevistas durante este tiempo es que solo había mujeres, ¿no? Chile es un, lugar donde, un territorio donde hay muchas familias monoparentales, eh, muchas jefas de hogar, y, y me llamó la atención que nadie viera eso, digamos, ¿no? Y, y todo lo que creíamos anteriormente que eran madres o padres negligentes, en verdad había una historia que solo hablaba de violencia institucional. Y tras eso, le comenté también a Lauri, lo hablábamos muchas veces, de, de cómo esta revolución de cuidados también, que comienza a hablarse en la cuarta ola en el feminismo en Chile, digamos, se transforma en algún momento en un punto de, de la nueva constitución, eh, justamente porque las compañeras feministas empiezan a hablar, ¿no? de lo importante de hablar de los cuidados feminizados, ¿no? ¿Cierto? de lo que decía también otra compañera, que es lo personal, es político, y, y, y eso empezó a, a, a rondarme, digamos, ¿no? a habitarme estos reportajes que están y que nos habitan siempre, pero no sabemos cómo sacarlo, y por eso también agradezco a Lauri estas conversaciones. Y bueno, también el trabajo que hace Daniela Arrea, que la admiraba mucho, y qué bueno que nos, nos conozcamos ahora en personas como que si la conociera de siempre. Y, y, y cómo sacarlo, ¿no? Entonces ahí está el periodismo feminista que te dice, hagamos, hagamos estas historias, pero también hagámoslas en primera persona, hagámoslas porque, porque también las periodistas muchas veces hablamos por otras mujeres ¿no? y creo que es hora como de, de pasar ese megáfono y de que sean ellas las que hablen por sí mismas y, y justamente una de las historias que tengo pendientes es, es hablar digamos como de visibilizar la historia de una de estas madres también que no aparece en el libro obviamente eh, y, y justamente con eso creo que el problema más importante es la comprensión como relacional que tienen los gobiernos respecto como de los cuidados. ¿no? ¿Creen, que, ¿Creen que es un bono o algo que, que, está en, en, que, que ocurre cada cierto tiempo esporádicamente, que se ayuda a mujeres vulnerables? Bueno, en el fondo no es un sistema de cuidados integrales que, como lo decíamos, eh, resolvería muchas otras situaciones. digamos ¿no? Y justamente eh, me siento súper orgullosa también de este proyecto, eh, respecto de la mirada, ¿no es cierto?, de la luz que echa también el periodismo feminista sobre ciertas realidades y creo que este es un resultado súper concreto de eso, ¿no? Yo sigo soñando con escribir muchas más historias porque nos quedamos cortas y también creo que hay que invitar a otras compañeras y nada, eso, estoy muy contenta de estar aquí y gracias a todos, a todos y todos por acompañarnos este día tan especial. Muchas gracias Carolina, bueno, extender ¿verdad? el agradecimiento colectivo a Lauri que ha hecho posible este espacio y que por favor pues, nos pueda compartir en esta misma línea, ¿verdad? Cómo, cómo se llega a este punto de investigación y, y visibilización. Eh, bueno, estoy emocionada. Eh, eh, yo tengo como muchos agradecimientos. Eh, bueno, desde de la primera conversación con Carolina que apareció la hipótesis, pues es una cadena de agradecimientos, ¿verdad? Agradecimientos a nuestra CEO de Alaraca, a todo el equipo de Alaraca, a La Otra Diaria, a Pie de Página, a Oxfam, a Fondosemías, a Hormuza, eh, a Fecam. Eh, pero como bien dijo Daniela Flores, quizás el primer agradecimiento es a las mujeres que accedieron a hablar con nosotras, ¿verdad? Este, En mi caso, a Argelia, este, a Violeta y a Norma, a Paula también que se iba a conectar hoy, pero por estas cosas paradójicas de que tenía bueno, hemos tenido los niños un poco enfermos ella no se pudo conectar, ¿verdad? Entonces, justamente eso trata, este, yo creo, ¿verdad? Este, yo llegué eh, en el camino del retorno porque yo soy de condición migratoria retornada. Yo viví 15 años, este, fuera de El Salvador y como mujer joven que... Pude estudiar la universidad, si bien había sentido como la qué significa la violencia de género, cuando me convertí en madre como Daniela, eh, me di cuenta que la violencia de género es todavía más atroz cuando una se convierte en madre, que paradójicamente es el momento cuando deberíamos ser más protegidas y cuidadas, ¿no? Y es lastimosamente cuando sufrimos violencia obstétrica, la violencia... Eh, de la pareja, la violencia, la bueno, ahí notamos el abandono del Estado, de la sociedad, los estigmas, eh, de la familia extendida. Entonces, para mí sí fue como algo muy personal y escribir, eh, yo en un ejercicio que hicimos hoy con Daniela, yo ponía que para mí, eh, decía, bueno, como una entidad, leer y escribir me cuida. Entonces, es como procurarme el, el autocuidado, ¿verdad? Y yo volví al país gracias a una investigación que se llamó la pandemia invisible. El COVID-19 aumentó la violencia y la desigualdad de género en México y Centroamérica. Y ahí empezó como el gusanillo de hacer investigación colaborativa y que abarcara varios países, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí empezó como ese... Ese germen y la verdad, pues sí, estoy muy emocionada porque yo comentaba estos días que eh, habemos muchas mujeres criando puertas para adentro y nos sentimos muchas veces solas. Pero este proyecto es para que sintamos lo contrario. Y bueno, seguimos conversando. Ok, bueno, muchísimas gracias a las tres por sus aportes en esta primera ronda. Eh, pues me gustaría recapitular algunos de, de los principales puntos o más bien hacer como una síntesis de este primer acercamiento. Y es que fíjense que siempre decimos eh, que los cuidados pues nos atraviesan a todas, a todas las personas, en todas partes, durante todo el tiempo, en las situaciones más cotidianas, ¿verdad? siempre estamos cuidando o siempre nos están cuidando, ¿verdad? siempre se provee cuidados ¿verdad? o se requiere de los mismos. ¿sí? Entonces, eh, también podemos llegar, ya sea desde la vivencia más personal o desde una vivencia más colectiva o social, ¿verdad? a los cuidados y a dimensionar el gran trabajo que esto implica. Esto y, y la tarea que, que ustedes han realizado también, como les decía al inicio, pues eso es un gran aporte para la visibilización de este trabajo de cuidado. Y los cuidados, aunque son diversos, son múltiples, ¿verdad? pero es sobre todo el trabajo de los cuidados asociado a la crianza y el trabajo desde las maternidades las que enfrentan escenarios más adversos, ¿sí?, y en ese sentido, pues a mí me gustaría generar una segunda ronda ¿verdad? y preguntarles en su experiencia, la de cada una, ¿qué ha representado para ustedes documentar el trabajo de cuidados de la crianza y la de maternidad desde las vivencias? Porque como decía Carmen al inicio, ¿verdad? lo hemos estudiado desde los enfoques académicos, los enfoques cuantitativos, de políticas públicas, pero la vivencia, la voz, la, la primera persona, como le han llamado, ¿verdad? ¿qué ha representado para ustedes esta situación? Híjole, me quedé pensando en si los cuidados de las infancias son los más complejos, ¿no? Este, no lo sé. Eh, son con los que más contacto tenemos, tengo yo en lo personal, ya en otro momento de mi vida me tocará de otro, pero también creo que son los que están más visibilizados, ¿no? si de por sí el cuidado está invisibilizado, los cuidados de las infancias son los que están más visibilizados porque cruzan prácticamente el sistema educativo, ¿no? entonces siento que ahí se hacen visibles, pero pienso… Eh, Voy a, decir, voy a contar algo que me hizo pensar en esto. Eh, el otro día que salía del hospital, me dijo, agarré un taxi, mi hija estuvo hospitalizada y me dice el señor, el taxista que él había tenido ahí internado a su papá de 79 años, y me dijo algo así más o menos como, pues es que cuando ya están muy grandes ya no los cuidan porque saben que se van a morir. ¿no? Y pienso que en esa frase hay muchas cosas. una. Cuando uno cría a un niño, existe una promesa de futuro y de vida. Y existe una especie de idilio o de deseo. Pero cuando uno cuida a una persona mayor, como lo dijo el taxista, con toda su crudeza, no hay nada. O sea, no hay una promesa de nada, ¿no? Y lo pienso no, en, eh, no porque yo lo crea, sino porque así nos lo ha planteado eh, un sistema en donde la vida de nosotros importa en la medida en la que produce ganancias o consume. Y una persona mayor ya no hace, ya no, ya no produce y solo genera, pues ya ni siquiera sueños en ese sentido. Ni siquiera va a ser un futuro consumidor al cual hay que apostarle en términos de publicidad y de bla, bla, bla. Eh, entonces, eh, pero bueno, pensando, o sea, dejando de lado si son los más o menos o cuáles más o cuáles menos, porque como lo aprendí en la cobertura de las desapariciones y de los homicidios no hay manera de medir los dolores y no hay manera de poner a competir las dificultades de algo que implica como cuidar una vida. Eh, voy a pensar en, en las vivencias, pero en, en, sin, sin, sin enfocarme específicamente en infancias, ¿no? sino pensar en las vivencias en general. Yo creo que hablar de los cuidados a partir de la vivencia y de la experiencia cotidiana de una persona visibiliza un contexto de necesidades y de carencias y también de posibilidades y de imaginaciones en las que esos cuidados existen. Eh, eh, por ejemplo, una mujer que tiene que, a, o que, que, tiene, que tiene que cuidar a un hijo que está desaparecido y cuidarlo simbólicamente, o sea, implica cuidarlo simbólicamente a través de la búsqueda, ¿no? Y, y a lo mejor esta mujer… No, no, es, no es perito forense o no tiene estudios de derecho, pero esta mujer fue gestora comunitaria y su experiencia de gestora comunitaria le permite aplicar ese conocimiento para organizar a mujeres que van a cuidar y entonces tú haces los lunches y las que no saben leer expedientes cuidan a los niños chiquitos de las que sí saben leer expedientes y se organiza de alguna forma una dinámica. Entonces, eh, como ejemplo, ¿no? O, o sus pinzas con las que se sacan la ceja de pronto es la pieza que les va a ayudar a recoger el huesito de, que quedó de un hueso calcinado. ¿Me quedan cinco minutos? ¿O diez? Ah, ¿no es cierto? Eh, bueno, entonces, o sea, para mí la pregunta sobre la vida cotidiana es iluminadora, porque te plantea, las materi la materialización del cuidado te plantea los problemas que se enfrentan al cuidado y te muestra la imaginación con la que se resuelve ese cuidado. Así que es, es la vida cotidiana te, te, te muestra todo eso, ¿no? Okay, muchas gracias. Carolina, por favor. Eh, yo creo que la experiencia ha sido como de, de mucho aprendizaje, eh, al, al igual que Daniela, yo, uno tiene temas que nos obsesionan. Yo no me había dado cuenta que había un, un, una línea entre que en el primer libro hablo de la infancia y en el segundo de la infancia mapuche. Es como siempre está como habitando esos temas que nos habitan con, constantemente. Pero también creo que cómo construimos memoria, igual, ¿no? El periodismo feminista construye mucha memoria. Eh, Respecto, por ejemplo, yo pensaba de la historia de María Dimar, que es una, digamos, ella eh, ella denuncia, eh, se convirtió en activista denunciando su propia adopción ilegal eh, durante el golpe de Estado en Chile, y ella sale de eso y también habla de cómo, cómo maternar para ella en algún momento, eh, no nunca lo había pensado, digamos, hasta que lo es y, y se transforma, en, en mamá y cómo también al mismo tiempo empieza la búsqueda de su propia madre en Chile. Si bien esta historia se conoce la de las adopciones ilegales o tráfico de niños, me gusta mucho esa mirada que le dimos, ¿no es cierto?, como personal de ella, en qué, cual, en qué, en qué modo le afectó, digamos, en, en su cotidiano, en la forma de, de, de mirar en algún momento quizás la posibilidad... Eh, de su reencuentro con su propia identidad, María Guimarães Mapuche, se supo hace muy poco también, y, y, y siento que esa historia plasmada ahí, como las historias de Daniela, como las historias de Lauri, eh, quedan como para la posteridad, digamos, ¿no? Y como estamos también siempre construyendo esos hilos de memoria, digamos, ¿no? Yo he aprendido mucho respecto de este trabajo y de otros anteriores respecto de cómo también nosotros hablamos de nuestras ancestras o, o de nuestras madres, de nuestras abuelas. Creo que escuché a una de, de las chicas que comentó un poco lo mismo. Eh, y justamente eh, el aprendizaje constante, por ejemplo, le habré escuchado a las entrevistadas. Eh, uno va, no es cierto, con su batería de preguntas, pero termina súper permeada de sus historias y aprendiendo mucho más. Creo que yo soy la única no, no madre del, <risa> del, de la, del grupo, pero... Pero, pero la, lo, lo que uno puede oírlas en la última historia que conversábamos delante en el baño con Lauri, ¿no es cierto? Eh, de, de, de una mujer que es madre, digamos, y además eh, está metida en la música y, y es súper generosa también con su historia, de decir... Eh, Cómo, cómo es maternar digamos digamos entonces eh, de, del aburrimiento que a veces se genera de lo que no se dice de lo que está mal decir en el fondo pero que finalmente ella vio su historia y estaba profundamente emocionada de verse ahí también no eh, de cómo visibiliza pero como también eh, va generando historias que van a servir digamos para leerlas como en el futuro eso muchas gracias carolina lauri por favor eh, bueno, eh, yo quería mencionar algunas cosas, eh, siendo el tema de la experiencia y la vida cotidiana. Eh, para mí es un honor estar en esta mesa, por ejemplo, con mis dos colegas, con Eliana. Con Daniela Rea, ella tiene un, un libro precioso que se llama Mientras las niñas duermen, que se lo recomiendo, anda por ahí por internet, este… Bellísimo, donde ella hace un diario, que es lo que yo también hice en Mudar la Piel de los Abismos, un diario para, antes de que nos, se nos olvide, ¿no? Todas esas experiencias de estar cuidando la vida eh, y de estar poniendo esa vida al centro desde la experiencia, ¿no? Después, desde nuestra profesión, oficio, pues eso que nos atraviesa el cuerpo, como una frase que hace poco descubrimos de una psicóloga este, salvadoreña, Iris Tejada, que decía escribir lo que duele para transformarlo colectivamente. Entonces, primero nos atraviesa la experiencia y luego desde el oficio buscamos este, amplificar la voz que no se quede solamente en el retrato o en la vivencia personal, sino salir a la búsqueda, del encuentro con otras mujeres que, como ustedes saben, el feminismo, eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? Cuando nos encontramos las unas a las otras. Entonces, la experiencia en estos nueve textos que yo les invito a leer en la portada de Alaraca y también en la otra diaria ahí en pie de página, son muy diversos y atravesados por la experiencia del cuerpo, de la psique, de las políticas públicas eh, insuficientes, de la migración, de los grandes problemas de la pobreza y la violencia. Este, son, en, bueno, eh, en el caso de, de Daniela Rea, que también escribió Fruto, que se publica este año, que es una mezcla de investigación filosófica, sociológica, reportaje, eh, poesía, diría yo, este, también ella está atravesada por esa experiencia de estar cuidando y... Y preguntándose sobre el cuidado, ¿no? Entonces, los nueve temas que nos unen hoy, eh, que nos entretejen son eh, para que les den ganas de terminarlos de leer o, o leerlos. Eh, en primer lugar, eh, creo porque puedo hacerlo, de Daniela Rea, eh, escribe sobre, sobre la diáspora, la migración centroamericana que va hacia México y cómo ahí, es cómo se cuida a los niños que están migrando y cómo los cuidan no las personas que los estaron. Es otra mirada, ¿verdad? Luego, cómo crían las mujeres que, del comercio informal. Y como dijo una tallerista, cómo niños quedan bajo llave mientras las mujeres trabajan. Y, lo, y un tema que compartimos con Daniela, cómo se cuida la memoria de una hija asesinada o desaparecida. Este, luego viene María Diemar, eh, en, en, eh, ella años después que fue una niña sustraída durante la represión en Chile, busca a su familia, este, un texto así, bueno, todavía se me enchina la piel, yo que los leí y los releía, y Alma Paz, una historia también de la experiencia de una mujer artista. ¿Cómo seguir siendo artista? cuando tenés que cuidar. Eh, la historia que yo quise escribir desde hace mucho tiempo de Argelia Quintana, que cuida la memoria de su hija fallecida, Leila Quintana. ¿Cómo es la historia de Violeta que cuida a una niña? Y ella le dice así en todo, en todo el texto, una niña de 39 años. Este, y cómo Norma asume su maternidad, aunque no fuera... Este, planificada y se debate entre la vida y la muerte, este, eh, de una enfermedad, abandono del, del genitor. Entonces, bueno, yo creo que todas estas historias, ustedes han sido atravesados por esas historias, y, y bueno, eso quizás es como mi oficio de escritora, yo casi no puedo escribir, de cosas que no me atraviesen. Y todas estas nueve grandes historias, los invito a leerlas. Bueno, de nuevo, muchas gracias a las tres por este segundo momento de intervenciones. Fíjense que escuchándolas a mí me parece súper importante porque aquí en El Salvador y para los estudios de cuidados que hemos hecho para la región también siempre hemos hablado de la crisis multidimensional de los cuidados, ¿sí?, es decir, eh, cómo esta crisis ¿verdad? Que, que se profundizó con los escenarios de pandemia eh, precariza sobre todo la vida de las mujeres cuidadoras, ¿sí? En términos de tiempo, en términos de mayores niveles de pobreza, etc. Y bueno, así como el detalle que ha hecho Laura ahora mismo, es precisamente eh, esta selección, ¿verdad? Este grupo de, de, de artículos que están en este especial nos muestran, ¿verdad? casos concretos de dónde podemos ir a evidenciar esa crisis multidimensional de los cuidados, eh, eh, qué significa para las mujeres en nuestros países cuidar en contextos de violencia, qué significa para las mujeres cuidar en contextos de pobreza, qué significa cuidar para las mujeres migrantes. ¿Sí? Tenemos ahí siempre la deuda de estudiar las cadenas globales de los cuidados, ¿verdad? ¿Qué es cuidar aquí, qué es cuidar allá? ¿Sí? Y cómo esto también va generando esta, estos eslabones de mujeres cuidadoras ¿verdad? en todos lados. También hemos hablado de cómo o qué representa para las mujeres en nuestros países cuidar, por ejemplo, con crisis de agua. Sí. Entonces, cómo, cómo garantizar la calidad de los cuidados. También hemos hablado desde lo teórico sobre la ética de los cuidados, un buen cuidado. ¿Verdad? Sí. Y eso como un primer punto. Y también me gustaría rescatar de, de, de todo lo que han dicho, que todo es sumamente importante, la importancia y la posibilidad que ustedes nos brindan con su trabajo de situar los cuidados, ¿sí? de entender que tenemos diferentes escenarios de cuidado, diferentes necesidades del cuidado, por ejemplo, son muy diferentes los cuidados urbanos, a los cuidados más territoriales, ¿sí? a, a, la, a los diferentes tipos de mujeres cuidadoras que podemos encontrar ¿sí? en esta realidad compleja de cuidados complejos que tenemos. ¿sí? Eh, en este sentido, ¿verdad? queda claro que es necesaria una transformación. ¿Sí? y es una transformación que tiene que venir desde diferentes espacios de la sociedad. En ese sentido, a mí me gustaría que pudieran ustedes decirnos, desde su experiencia, ¿verdad? si identifican espacios de incidencia para transformar la vida de las cuidadoras desde el periodismo feminista. Y si es así, ¿cuáles son esas áreas para ustedes? En el mismo orden. Daniela, por favor. Ay, este… A ver, creo que, eh, ay, no, no sé, luego me meto en esta polit, en esta de problemática de si el feminismo nos debe algo a las mamás. ¿No? Porque creo que hay, hay una chica que entrevisté, me decía que, que de, de, de quien recibió la peor atención y apoyo cuando nacieron sus hijas, su hija fue de sus amigas que se llamaban feministas, ¿no? Y bueno, ha habido una deuda histórica, se ha reclamado, cada vez más se habla, no se habla, etcétera. Ahora cada vez nos damos cuenta de qué cosas nos hace falta hablar, ¿no? Entonces, hablamos primero de nuestro derecho a decidir si queremos o no queremos tener hijos. Eh, reclamamos entonces nuestro derecho a hablar de las maternidades, ¿no? Y ahora también hay un reclamo de hablar de la imposibilidad de tener hijos, que no es el no quiero tener hijos, ¿no? Las condiciones socioeconómicas nos están orillando a decir, no quiero tener hijos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de las que el feminismo tiene que hablar y… y... Pero eh, yo creo que… Yo, yo creo que de las… O sea, cuando, cuando, cuando pienso como en las áreas, pienso mucho en esto que acabas de plantear de lo situado, ¿no? Y, y en la importancia en la que cada experiencia se, se revise desde ese lugar concreto porque aunque somos mamás, profesionistas, trabajadoras, no es lo mismo cuidar en un país eh, de Europa que en un país de América, que en un país de Norteamérica, que en un país de Sudamérica, o que en un mismo país en una zona urbana, periférica, urbana central. ¿no? Entonces, para mí lo que, lo que, que planteabas como el punto de situar siempre eh, es por ahí por donde yo creo que, que la chamba se tiene que hacer no y, y sobre todo porque con mucha alegría cada vez más Y con, y con mucha confrontación también Cada vez más estamos escuchando en, en, en algunos lugares del mundo La experiencia de mujeres que usualmente no eran escuchadas no Y, y yo creo que el momento de hacer un trabajo situado eh, no solo estamos viendo las experiencias muy particulares de ese lugar, sino también como los aprendizajes y la teorización también que se da desde esos espacios como, como, como locales. Ahora, eh, sí, sí creo que una cosa que hemos, en la que hemos incurrido, no, no, no como error, sino como falso sueño, es en hacer una especie de traslación de las experiencias de cuidado en un lugar a otro, ¿no? Y por eso a mí en lo personal, lo pensé por una frustración personal, por eso a mí me resulta tan frustrante ver historias de, de cuidados en zonas eh, rurales o en ciertas comunidades que yo no puedo trasladar a la ciudad, porque las ciudades son hostiles al cuidado, ¿no? Las ciudades cada vez hay menos vecinos, cada vez hay menos espacio en la vía, publica, en la vía pública, en la vía común, eh, cada vez hay más distancias en donde la colectividad que se puede generar en zonas rurales, pues no se puede generar a su vez en zonas urbanas. ¿no? Entonces, creo que o sea, para mí la, lo, lo que planteabas del foco de situarse es lo que, lo, lo que sí, lo que tendría que ser como un eje, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Muchas gracias, Daniela. Caroline, eh, en esta misma idea de la transformación. Eh, <ríe> transformamos la realidad. Eh, de, ¿Cómo la transformamos? Eh, sí, el, yo recojo las palabras de Daniela también porque siento que el periodismo que es situado, ¿no? El que Donna Hathaway, que es una pensadora que me gusta mucho, eh, que habla como de, trans, de transparentar un poco. Eh, el, el lugar, ¿no? como gesto político de dónde yo escribo, yo eh, sin ánimo de ser autorreferente hace muy poco saqué un libro sobre mujeres mapuche y la última historia fue de mi madre, ¿no? mi, mi madre mujer mapuche, ¿no? también hay que irse hacia atrás y entender cómo, cómo, no, cómo gracias a ella estoy, estoy, estamos aquí ¿no? y cómo mis ancestras preservaron mi vida, la de mis hermanos y, y, y de las mujeres que, que existimos hoy digamos, en la familia. Y, y en ese sentido eh, me gusta hablar del periodismo situado porque además creo que es muy latinoamericano, ¿no? Yo creo que hay límites que son borrosos, guardando las proporciones con el sufrimiento que, que hay en México y en otros países. Nuestros contextos cada vez se parecen un poco más. Me, me pasó mucho con las compañeras colombianas eh, también en algunos momentos específicos. Y, y en ese sentido creo que en esas realidades que se comparten están, por ejemplo, los ecocidios, ¿no es cierto? A mí me interesa mucho la historia de las mujeres rurales. En Chile, por ejemplo, hablar de la machi que defiende un río ¿no? contra las represas, pero que también materna, digamos, y, y, y eso sí, sí creo que eh, eh, desde, desde la interseccionalidad, eh, el periodismo está recogiendo periodismo feminista, con apellido digamos, ¿no? Está recogiendo esa historia y creo que sí está generando incidencia, creo que ya hay un trabajo que nos precede también, ¿no? No, no, no es que tampoco eh, también hay otras mujeres nosotros que nosotras seguimos. Eh, bueno, yo también admiro mucho tu trabajo, eh, el del de Daniela y también el de Marcela Turati y, y de otras compañeras también. Eh, que hay algo muy latinoamericano, las mujeres tras, tras la pérdida de un hijo una hija siempre se transforman en activistas, ¿no? que creo que hay un hilo ahí en nuestras historias que, que, que se parece mucho, digamos, ¿no? y eso eh, yo creo que contar su historia, eh, como, digo, como dije hace un momento, eh, está siendo una memoria feminista, ¿no? que se, va, se ha ido tejiendo con nosotras, con otras compañeras, y por eso eh, espero que, que eso siga como calando más hondo, en esta luz que hemos echado sobre ciertas realidades y sobre principalmente sobre mujeres de las que no se hablaba, ¿no? También hay unas historias que vienen más adelante que tienen que ver con, con las disidencias también, ¿no? Con mujeres lesbianas, con mujeres no binarias, eh, que así que tenemos futuro en este proyecto yo creo que podemos seguir <risa> creyendo mucho más. <risa> La segunda parte. Adelante, Lauri. Sí, hay, hay planes, hay planes. Este, bueno, eh, ¿cómo transformar la realidad? Yo voy a empezar como diciéndolo como escritora, eh, como columnista, ¿no? Eh, yo tengo una frase, un tuit por ahí que dice, escribir es creer a ciegas que alguien escucha. Este... Y yo muchas veces, eh, porque hay este cuestionamiento también como a lo autorreferencial, yo decía, bueno, es que una no se pone a investigar y, o dedica, como cuando hacemos tesis tantísimos años a la tesis, eh, si esto no nos atravesara como de la punta de la cabeza al último eh, dedito del pie, ¿verdad? Entonces, eh, a veces el trabajo de las reporteras y de las escritoras puede parecer solitario, pero de repente aparecen las, los y les lectores, ¿no? A veces por interno, a veces no públicamente, pero diciéndome, Laura, y gracias por esa columna, dándote una, eh, un análisis, contándote otra parte de la historia, de una historia que, que leyó en Yo crío ¿no? Entonces, esa aparente comunicación unilateral se vuelve una conversación, ¿no? Entonces, yo creo que, la, yo veo como la posibilidad de, de transformar la realidad eh, con algo bien, bien económico que nos decía hoy Daniela: ¿no? el trabajo de cuidados en México es el 25% del Producto Interno Bruto. Y, has, y yo decía en el taller, pero eso no está en la portada de los medios tradicionales, eh, no aparece como hizo Carolina para llegar a su trabajo y lograr dejar en la guardería a su hija, o sea, eso que representa el 25% de la economía no es, no siempre es, a menos que ustedes lean las medias feministas, van a poder encontrar esas historias, entonces... Eh, amplificar las voces de otras mujeres. Me gusta esa frase de Laura Aguirre, amplificarla, este, reconociendo, situándose también desde donde uno escribe, ¿verdad? Este, pero yo creo que podemos transformar juntas, juntos, juntos la realidad así, eh, en, este, en esta exigencia eh, no descabellada de pedir la corresponsabilidad del Estado, de los gobiernos, de los organismos internacionales, de la sociedad, de las empresas que tienen que tener guarderías si tienen más de 200 empleados, este, de los genitores, que el 93% de los genitores son ausentes, este, solo el 3% son corresponsables, en dejar de normalizar eso. Entonces yo creo que el papel de las periodistas y las escritoras es documentarlo, entrevistar, levantar los textos este, y eh, creo que esa es la parte que nos corresponde como escritoras y creo que lo hemos hecho. Y también ahora esperamos las políticas públicas, desde la sociedad civil es la exigencia, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Eh, eh, estas son, eran como las tres preguntas que queríamos ¿verdad? condensar en este espacio, pero me dicen que también tenemos oportunidad de escuchar a dos participaciones del público puntualmente. Así que por favor, si alguien gusta compartir ay, en, el, en el marco de este tema, adelante. Aquí tenemos a las dos participaciones. Gracias. Eh, bueno, yo, yo quisiera ser breve. Creo que a mí algo que me resignificó mucho eh, los diversos artículos de Yo Crio y que creo que tiene que ver con esta última pregunta de la incidencia, es que le da una resignificación a la vida. O sea, en este sistema necropolítico donde el Estado eh, tiene una narrativa, bueno, en el Estado, en El Salvador en, en concreto, ¿no?, de encierro, de alejarte del otro, de temerle al otro, de no cuidar y de invisibilizar los cuidados. Leer esto fue como resignificar lo importante que es el cuidado para eh, continuar con la vida. Y eh, quería hablar también del tema de cómo dignificamos la labor del cuidado, que creo que, que es una de las cosas que Dignificar, dignificar la labor del cuidado que, que creo que es uno de los mayores aportes de, de los diversos artículos, ¿no? Eh, bueno, ahí me quedo y le paso a, a Silvia. Bueno, en primer lugar decirles que es un honor conocerlas personalmente, Laura. A Lauri tuve hace unos días el gustazo de conocerla. Y como bien dijo, yo sentía empatía con Lauri, aunque no soy madre, ¿verdad? Pero pienso que, y esto lo veníamos conversando en un viaje que tuvimos, ¿verdad? Que a pesar de no ser madre, eh, yo sentía una necesidad de seguir leyendo de principio a fin todos este, eh, los relatos, porque me sentía identificada yo le decía a Lauri, yo no he criado niños, pero he cuidado a un tío esquizofrénico y a mi abuela anciana que van a la muerte. Y el trabajo de cuidados de personas que van a la muerte es una carga emocional en solitario. Bueno, creo que es la primera vez que yo lo hablaba con Lauri. Yo le decía a Lauri, es que justo lo que decía Daniela. El niño te da, o la niña te da esperanza, estás criando, pero cuando estás enrumando a alguien a la muerte, de qué te, digo, de qué te agarras y después cuando termina, fallece esa persona que tanto amas, recuperarte de ese, de ese acompañamiento, a mí me ha llevado años y no tengo hijos e hijas, pero ¿y ¿qué sucede con estas mujeres? Te están criando y además están acompañando, a otras personas, a la muerte, porque esa es la palabra, a la muerte, ¿no? O qué pasa con un tío esquizofrénico que no hay dónde llevarle, y tú le amas y le odias a la vez porque es espantoso vivir con una persona con esquizofrénica y no hay un estado que se haga responsable. Entonces yo le decía a Laura y le agradecía, porque ahí yo conecté y dije, esa dimensión mía del cuidado yo no lo veía Porque yo creía que criar niños y niñas, eso Pero me di cuenta de esa dimensión mía también De acompañar a la muerte a estos seres queridos En un, estado, con un, en un país con un estado ausente Entonces yo le decía a Lauri, pues no sé, yo te lo agradezco Porque realmente es una dimensión muy privada muy dolorosa y que nos atraviesa por ser mujeres porque yo tengo dos hermanos varones pero ellos no cuidan mucho menos a un pariente rumbo a la muerte no eh, o alguien que está que vive en esquizofrenia no lo hacen y además fue a acompañar a mi madre porque si yo no lo hacía ella lo iba a hacer en solitario ¿No? Entonces, de nuevo el Estado ausente, de nuevo la ausencia de políticas públicas, ¿verdad? Entonces, quería como presentar como esta arista que bien lo tocó Daniela, ¿no? Que yo no creo que la maternidad sea, eh, digamos, eh, el, la crianza de niños y niñas, no creo que sea como la arista más dolorosa o más difícil o problemática. Creo que es la más visible, pero hay otras dimensiones del, del trabajo de cuidados que a mí, por lo menos como lectora de ustedes, clic, ¿no? Y es político. Entonces yo creo que a veces transformar una realidad inicia por eso, porque lo leíste y te diste cuenta y lo asumiste. Para mí eso, la lectura también es transformadora de realidades, así que agradecerles. Muchas gracias a ustedes por las participaciones. En este momento vamos a dar un minutito para que cada una de nuestras ponentes pues, pueda hacer un comentario de cierre, que considere ahí. Eh, <coughs> bueno, yo quiero dejar un anuncio porque Ana Silvia nos leyó la mente… Y hay segunda parte. Yo cuido y, y queremos escribir historias sobre el cuidado de los adultos mayores y queremos escribir historias sobre eh, cuidados a las personas con discapacidad y neurodivergencia. Yo tengo dos cosas que decir. La primera, en público, pido a la sociedad salvadoreña que es donde vivo, a la sociedad global que es donde también vivo. Que eh, no permitamos que el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados recaiga en una sola persona, que casi siempre es mujer o madre. Eh, que cuidemos a las, los y les cuidadores del síndrome este, del burnout por cuidados, que, está, eh, que es una pandemia eh, que está destruyendo la, eh, física y psíquicamente a millones de personas, la mayoría mujeres. Entonces, que la sociedad, la familia ampliada, el Estado, los gobiernos, no abandonen a los, a, la, a las, los y les cuidadores. Y lo segundo, que así como ponemos la vida al centro, también como sociedades eh, proveamos de dignidad a los que van a abandonar el cuerpo físico, es decir, que combatamos el concepto necrocapitalista de que hay seres desechables, que son las personas neurodivergentes, adultos mayores, este, y personas con discapacidad, que, que desde el, lo simbólico que nos corresponde a, a los que escribimos, pues tratemos de, de construir eso. No hay seres humanos... Eh, de mayor o menor importancia, ¿no? No son los bebés, no son los humanos, eh, también son los otros seres vivos, el medio ambiente. Entonces, la, la muerte debe ser digna también, así como la vida debe ser digna. Y eso es lo que yo pediría. Que no nos dejen solas. Eh... Yo yo quiero tratar como de, de, de ser positivo aunque a veces me cuesta, <ríe> la revolución de los cuidados después del gran fracaso que vivimos <ríe> las feministas con, con la nueva constitución que tenía nada sin nosotras, porque yo pertenezco a una red de periodistas feministas que también son mujeres muy sonoras y que están en constante incidencia también respecto de temas de visibilizar, en muchas situaciones. Lo que yo espero eh, es que sigamos resistiendo, las periodistas también resistimos, hay que decirlo, ¿ya? Económicamente, <risas> y de muchas formas. Así que eh, lo que quiero decir eh, en el fondo es eh, que hay que seguir visibilizando, ¿no? Desde ese espacio masculinizado que se llama objetivo, que los hombres del periodismo se llamaron eh, objetivos a sí mismos, yo quiero seguir resistiendo, ¿no? Conjunto con, con ustedes. Eh, somos objetivas y qué, digamos, ¿no? Y, y nada, creo que sí estamos al debe eh, de lo que comentaba, ¿no? Eh, pero sí, tenemos buenas noticias, como dice Laura, y yo también quiero seguir escribiendo eh, mucho. Tengo una historia personal eh, también eh, que me toca y sé lo que es, es cuidar. Eh, a un pariente con, con discapacidad, y sé también cómo es, esa enfermedad es sistémica, ¿no? no no está enfermo la persona, nos enfermamos la familia completa. Y es un tema que me, me interesa mucho, así que estamos súper comprometidas con el tema. nada no, que Por eso seguiremos con la saga de Yo Cuido. Yo Cuido, yo cuido se convirtió en Yo Cuido. Eso, gracias. Sobre el cuidado de adultos mayores, está, el, bueno, hablábamos en la mañana de este libro de Alejandra M. Vázquez, que cuenta su experiencia cuidando a su, a su abuela. Eh, es un libro, pues, en México se publicó hace unos cuatro años y, y fue como poner sobre la mesa el tema, ¿no? Se puede descargar por si sí, lo digo porque se puede descargar en línea. Eh, su cuerpo dejarán… ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, la, me quedo con la pregunta de cómo dignificamos el trabajo de cuidados, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con seguir visibilizando y con hacer evidente la importancia que tiene, pero pareciera ser que solo las mujeres preocupadas por ello o las mujeres que son mamás están interesadas en el tema. Entonces, creo que un gran, gran reto que tenemos, eh, al menos desde el periodismo, es trasladar el tema de cuidados, o sea, sacar el tema de cuidados del nicho de Bebemundo, ¿no? De la revista esta Bebemundo, porque pareciera ser que los cuidados solo le corresponden a la mamá que tiene que cambiar pañales. Y creo que eso se puede hacer en la medida en la que seamos conscientes y visibilicemos los múltiples, o sea, como que la, la diversidad de historias que implican cuidados, ¿no? Pregúntenle a cualquier persona quién te cuidó y a quién cuidas y se va a abrir un mundo de historias, ¿no? Entonces, hermanas mayores, ¿no? que hablábamos de eso en la mañana, hermanas mayores, abuelas, sobrinas, hijas, amigas, nietas, compañeras, compañeros, o sea, los o sea, los cuidados generan los vínculos que nos tienen aquí a todas y a todos, ¿no? Entonces hay que visibilizarlos y hay que, para mí el gran reto es que hablar de los cuidados no parezca que estamos hablando de Bebemundo, no parezca que sea un tema reducido a las revistas estas, rosas románticas de, de maternidad que son, que son Bebemundo, ¿no? Incluso los libros que se han publicado en los últimos años sobre cuidados, eh, como Mamá Desobediente, Madres Arrepentidas, Las Madres No, eh, creo que también se… se o sea, se siguen quedando en los cuidados en el espacio de la maternidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo sacamos de ahí para que hagamos evidente a todo mundo, que todo mundo está aquí porque alguien lo cuidó alguna vez en la vida, ¿no? Eso. Ok, bueno, muchísimas gracias. Con esto sí estaríamos cerrando el conversatorio. Y solamente una línea, sí, una línea de síntesis alrededor ¿verdad? de los cuidados, de los cuidados como ese trabajo esencial. Y como decimos desde la economía feminista, es el trabajo que sostiene la vida. ¿sí? Entonces, en la medida que buscamos visibilizarlo, valorarlo social, económicamente, políticamente, ¿verdad? en realidad lo que estamos diciendo es que se le dé su justo lugar y su justo valor y dimensión, como, no solo como un trabajo más dentro de la sociedad, sino como el más importante. ¿Sí? entonces también a, ahora mismo hablamos sobre cómo la transformación pasa por alcanzar sociedades del cuidado ¿Sí? bueno, con esto finalizamos, me parece que Laura sí, solamente pues agradecer a todos que estuvieron acá eh, los invitamos a quedarse un ratito más a degustar un pequeño entremés ahí para que podamos platicar y conocernos un poco más y seguir las conversaciones de verdad mil gracias y como siempre cuando estos espacios pasan, me voy un poco más esperanzada de que hay cosas que aún se pueden cambiar ¿no? y mejorar. Así que mil gracias por el trabajo y gracias a todos por acompañarnos.